¿Listo, sonido, Listo. vamos chicos con toda su vida a acción. Me miro al espejo y me pregunto dónde voy pasó con la vida que me prometió y yo cuando era niño pensaba que la vida era más fácil y ahora que lo veo no era así terminé muy mal ¿Qué pasó que todo se quedó así